Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes en mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita para el Día del Padre. Miren qué belleza de cajita. El contenido es con dulces y chocolates, pero ustedes pueden colocar el contenido que deseen. Vamos con la lista de materiales. Voy a utilizar cartón, una hoja que mide 17 por 20 centímetros. Vamos a doblar en la mitad, que sería para dibujar un corazón. Vamos a sacar un molde. cortamos ahora este corazón lo vamos a pasar sería la base lo vamos a repasar en el cartón y vamos a cortar con misturí nos quedaría así acá lo que hice fue cortar la tapa que debe ser 3 milímetros más grande que la base así como les pues estoy mostrando entonces esta sería la base y esta sería la tapa voy a medir acá 7 centímetros y trazamos la línea en esta parte voy a medir 5 centímetros y trazamos la línea así inclinada y vamos a cortar con bisturí o con tijera como te quede más fácil y lo vas a hacer con bisturí mucho cuidado de que no te vayas a cortar, nos quedaría así, vamos ahora a colocar la base encima de la tapa, vamos a cuadrar bien y vamos a repasar esta parte que cortamos, voy a acercar para que miren esta parte debe quedar así, más grandecita, vamos a cortar por donde estoy trazando así nos quedarían así, ahora vamos a cortar en cartulina blanca y roja, estas partes la base que sería esta parte, esta es la parte inferior y esta sería la parte interior de la base y para la tapa esta sería la parte superior blanca y la parte interior roja, vamos a pegar con silicona líquida nos quedarían así, ahora vamos a cortar una tira en cartón duples esta es de 7.5 centímetros, como pueden ver la forré con cartulina roja, este es el duplex, esta sería la tira de, de la tapa, miren que lo, lo forré así, esta mide 5 centímetros, recuerden que es por el ancho del corazón, ahora voy a hacer el quiebre para poder pegar más fácil por todo el borde de cada corazón hacerlo igual con esta tira que es la de la base amigos quiero recomendarles este vídeo que subí tarjeta para el día del padre, está muy hermosa, la hice con cartulina y fome miren qué belleza yo sé que si le dan esta tarjeta a sus papás los van a sorprender porque de verdad que queda muy linda con este mensaje tan hermoso pero les gusta sigamos con el paso a paso bueno acá en la base vamos a medir un centímetro igual vamos a hacerlo también con la tira de la tapa vamos a doblar así por esta parte rojita vamos a pegar esta sería la base yo mido siempre así para cuando haya voltear me pues me quede más fácil hago la, la línea y la doblo y miren que es más fácil a la hora de dar vuelta porque ya hice el quiebre vamos a pegar así en todo el corazón es demoradito pero queda muy bonito vamos a hacer lo mismo con la tapa vamos a pegar así por este lado para que les quede más fácil y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la, base, con la tira de la base voy a señalar acá y voy a hacer la línea y el quiebre miren que al pegar miren que el voltear queda más fácil, pues a mí me parece muy fácil así porque el cartón duples es como eh, muy tieso, sí. entonces al voltear es difícil entonces me queda mejor hacerlo así, nos quedaría así ahora voy a utilizar vinilo o pintura clica blanca para pintar estas partes para que me queden más pulidas, esto es opcional pero de verdad les digo que queda muy bonito porque pintar el cartón duples, con vinilo con pintura acrílica queda todavía mejor más pulido, más blanquito, mire que va quedando muy lindo y lo que nos interesa es que la cajita nos quede bien pulidita esta cajita me parece a mí que es muy novedosa, es como si fuera una tortica, como si le hubieran quitado una porción bueno cuando termines de pintar vas a dejar secar muy bien Ya teniendo la seca en esta parte, corté cartulina roja. Vamos a volar en la mitad. Ya les voy a decir cómo es la medida que quede hasta acá. O sea, al pegar que hasta acá son como mide como 3 centímetros, pero ustedes ya se fijan, vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así, no voy a ayudar con la tijera para que me quede mejor y cortamos lo que nos sobra y para esta parte vamos a doblar así y vamos a pegar desde acá, desde el borde de la parte superior y que se van a fijar que en esta parte quede una rayita blanquita un espacio blanco, mire como queda de bonito bueno ahora vamos a cortar una tira en goma eva puede ser escarchado o sin escarcha Sería para pegar en esta parte. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Esta telita puede ser azul o negra, según el color que vayas a hacer la letra, para que pueda quedar del mismo color del. del de la letra que vamos a hacer bueno, vamos a cortar una imagen o yo imprimí una imagen de un sombrerito pero también lo pueden dibujar vamos a pegarlo en foamy y cortamos voy a decorar el sombrerito colocándole acá en esta parte una tirita roja cartulina de 8.5 x 4 centímetros, vamos a doblar en la mitad y vamos a dibujar un bigote y lo vas a cortar, nos quedaría así, en pomi escarchado o sin escarcha, como desees, vamos a escribir el mensaje que te estoy dejando ahí, es en inglés pero no lo pronuncio muy bien y cortamos, nos quedaría así, vamos a pegar ahora cada parte el sombrerito el bigote y pegamos así el mensaje que creo que te amo papá y un corazoncito y ya lo último sería colocar el contenido que pueden ser dulces o chocolates o lo que más le gusta a tu papá o un regalito lo que desees esta caja está muy buena para eso tapamos y terminamos Amigos, espero que el tutorial les haya gustado, a mí personalmente esta cajita me encantó, yo sé que si se la regalan a sus papás, les va a encantar, está hermosa, manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.